Porque aquí no hay síndicos, aquí son estafadores en nuestro país. Aquí los pueblos, nosotros damos una factura por lo menos de, de 10 pesos en un colmado y, no, y nos dan 7 pesos por los 3 mil los pesos que, que sobran ahí. Son para, para el Estado y gobi gobierno cobrar impuestos. Y nosotros necesitamos que esto se resuelva como de lugar. ¿Por qué? Porque aquí vemos las calles que no sirven y los síndicos no van a arreglarlas. Sin embargo, aquí dieron 54 millones para arreglo del pueblo y no se ha hecho nada. No estamos viendo lo que están haciendo. ¿Por qué? ¿Para qué tienen el dinero? ¿Para dejárselo al síndico para qué? ¿Y no pasó con las autoridades por aquí? Date cuenta, por aquí no vemos autoridades ni vemos nada. ¿Por qué? Porque lo que quieren es estar cogiendo el, el dinero del pueblo, los impuestos pagándolo, y ellos cogiéndoselo todito, porque ninguno sirven de los políticos. Eh, nosotros hemos ido a la sindicatura varias veces eh, para que nos a, solucionen este tipo de problemas aquí en esta comunidad ya que cuando llueve pues las personas que viven ya aquí, en este lugar no pueden ni pasar por pues, la gran cantidad de lodo que, eh, que se acumula aquí en, esta, en este sitio en este pedazo de calle le estamos pidiendo a Ale de que se conduela de nosotros aquí ya que somos padres de familia y entendemos que tengamos que salir a trabajar y cuando llueve no podemos salir. Nosotros esperamos de que él nos arregle este pedazo de calle, que ahí mismo está la escuela, eh, Padre Abel Aranda, que tampoco los niños pueden cruzar cuando está lloviendo. Nosotros creemos de que ya le tiene tiempo, él vino aquí y midió esto, pero esperamos que venga y nos solucione este tipo de problemas.